Cordial saludo, mi nombre es Sara Daniela Ospina Carmona y hago parte del grupo ERI del municipio de Alejandría. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es la alimentación en gestantes y lactantes. Iniciaremos con la alimentación en gestantes. Para la alimentación en gestantes es importante el consumo de los lácteos, que los encontramos en el queso, la leche y el yogur estos eh, alimentos debemos de consumirlo de 2 a 3 porciones al día ya que es importante eh, porque contienen un alto índice de calcio y además de que contribuye a evitar la hipertensión gestacional y alteraciones en los huesos eh, estos alimentos son ricos en calcio, vitamina D, proteínas, vitaminas como la A, la B1, B2, B6 carbohidratos y minerales como el fósforo, el sodio y el potasio. Debemos de consumir dos veces al día pollo, pescado, carne roja, huevos o legumbre que son ricas en proteína, vitamina A, B2, B5, B12, vitamina D, hierro, zinc, ácido fólico y fósforo. Es muy importante que consumamos eh, estos alimentos durante los tres primeros meses que ayudan a las necesidades que de, debemos de, de suplir durante el primer trimestre de gestación. Debemos de consumir cereales de 6 a 8 porciones al día como las raíces, eh, los tubérculos, el plátano, el arroz, el pan, la arepa y la avena ya que contribuyen a las necesidades energéticas y a nutrientes como el carbohidrato, el ácido fólico y el hierro eh, debemos de consumir frutas, hortalizas y leguminosas verdes Estas se deben de consumir de dos a cuatro porciones en el día estos alimentos son ricos en antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales. Además de poseer propiedades anticancerígenas. Debemos consumir con moderación las grasas y los aceites. Además de los azúcares. Debemos de eh, consumir frutas que tienen azúcares naturales. Debemos de aumentar la, la, la ingesta del agua de 6 a 8 veces al día ya que es un regulador muy importante y evitar el consumo de gaseosas y bebidas. Bueno, continuaremos con la alimentación en lactantes. Para eso vamos a dar respuesta a unas preguntas. ¿Qué alimentos debo comer mientras estoy amamantando? Es muy importante continuar con los alimentos que veníamos consumiendo durante la gestación porque necesitamos más calorías y necesitamos eh, más ingesta de proteínas que las encontramos en los huevos, en las carnes, en la leche y en los quesos, además de la, de la legumbre. Entonces debemos de continuar con estos mismos alimentos. ¿Cuánto líquido debo tomar mientras esté amamantando? es muy importante aumentar la ingesta de los líquidos ya que esto ayuda a regular nuestro cuerpo además de eso ayuda a eliminar todos los, todas las toxinas que nosotros vamos acumulando durante el día entonces lo más importante es la ingesta de los líquidos de 6 a 8 veces al día como se recomienda siempre ¿Qué alimentos y bebidas debería limitar o evitar mientras estoy amamantando? es muy importante no consumir cafeína ni alimentos demasiado azucarados y alcohol es muy importante no consumir estos alimentos durante, la, durante el periodo que estamos amamantando porque sabemos que todo lo que nosotros comamos por ende eh, va a llegar a nuestro bebé entonces debemos de tener una alimentación saludable y rica en líquidos Necesito tomar alguna vitamina durante el periodo de la lactancia, no es recomendable consumir alguna vitamina automedicada, sabemos que para consumir vitaminas debemos de consultar a nuestro médico, entonces eh, si sí podemos consumir alimentos eh, que contengan vitaminas como digamos las frutas que contienen la vitamina C vitamina D y otras vitaminas que son propiamente naturales bueno, muchas gracias, espero que esta información les haya quedado eh, feliz tarde